Hoy te vengo a recomendar Los Lights. Es un juego llamado Luciernas en español, en el cual viene muy parecido de la mano de From skater cop Es un shooter-looter. Entras en la sesión, tenés que lootear y volver a tu campamento sin que te maten un NPC o un jugador externo. ¿Por qué? Porque es un juego free-to-play multiplayer. Lo que tiene de bueno es que no es tan hardcore como el, el Tarkov. Podés curarte si te disparan y la verdad que está bastante más accesible. Está gratis en Steam en este momento. 4 de agosto del 2022 se subió a Steam. Originalmente es un juego de celular. Lo puedes encontrar en la Play Store sin ningún problema. Para PC no necesitan muchos requisitos y la verdad que tiene unos gráficos y unas misiones y una jugabilidad excelente, recomiendo. quieres ver un poco más de este juego, estoy en este momento en mi canal de la plataforma morada jugándolo en directo.